Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y hablaré acerca de transformadores trifásicos y el sistema en polunidad. Hay una tabla de varios grupos vectoriales, pero esos grupos básicamente se resumen en tres tipos, los que conservan la magnitud, entiendas y he aterrizado y he aterrizado. Los transformadores que quitan la secuencia cero, que son básicamente los que no tienen alguno de los extremos aterrizados o los delta-delta, y los transformadores que convierten valores de línea en valores de fase, que son los que convierten de Y a delta o de delta Y. En el caso de los transformadores trifásicos, estos sí pueden cambiar la fase entre primario y secundario. El cambio de fase se da en pasos discretos de 30 grados. Les recomiendo que consulten una tabla con grupos vectoriales de los transformadores para más información. Y en cuanto al sistema por unidad, se tiene esta ecuación de cambio de base los equipos casi siempre tienen sus datos en la base del equipo, por lo tanto, para trabajar el sistema en por unidad con los demás elementos hay que hacer un cambio de base. Entonces, la imperancia en la base nueva es la imperancia en la base vieja multiplicado por el cociente de la tensión de la base vieja sobre la tensión de la base nueva al cuadrado, multiplicado a su vez por el cociente entre la potencia de la base nueva sobre la potencia de la base vieja. Les recomiendo que se aprendan esa fórmula, la van a usar bastante.